¡Hey! Muy buenas todos. hoy os traigo un nuevo vídeo y nos encontramos de vuelta en Oxynos Included Y bueno, lo dejamos más o menos por aquí, ¿vale? Eh, esta zona, no sé si la visteis en el vídeo anterior, pero eh, la intentaba quitar, ¿vale? Para mejorar la base, porque ahora mismo es que está como un poco como el orto Y eh, vamos a intentar hacernos habitaciones, ¿vale? Por ejemplo, eh, todo esto lo vamos a intentar mover para que cada sin sí tenga su propia habitación, ninguno tenga eh, problemas, digamos, eh, con los baños y todo el rollo. Y eh, nada, vamos a seguir por donde estábamos. Ahora mismo estamos muy mal de comida, por lo que voy a intentar excavar esta zona que tenemos bastante algas y aparte tenemos algo de comida. Entonces voy a intentar crear aquí una escalera para ir subiendo. Y pues la, las prioridades de los sin ahora mismo que están a, a tope, ¿sabes? Entonces, eh, primero antes de nada vamos a ir plantando Para ir teniendo ya comida Y nada, a ver si podemos intentar Esto lo voy a poner un poco menos de velocidad Para que vayan los sim poco a poco porque es que si no se me va a agobiar Y lo que sí que le voy a dar prioridad, sí que sí eh, a esto, por ejemplo, no les voy a bajar un poco la prioridad. Y aquí vamos a hacer una escalera, vale, para que vayan subiendo. Aparte de todo esto, vamos a continuar las escaleras que tenemos aquí ahora mismo. Y entonces, pues que vayan haciéndose sus cositas, vale. Eh, las habitaciones, pues las vamos a hacer en este lado de aquí. Vamos a intentar quitar todo esto, vale para que los sim puedan ir haciendo su, mm, sus habitaciones y la temperatura pues por aquí o sea, como abra esta bolsa de aquí se nos va a meter todo eh, el aire sucio en la base entonces no quiero todo abrir eso, ¿vale? Eh, vamos a intentar excavar todo esto de aquí, ¿vale? y poco a poco pues vamos a ir haciendo las cosas eh, los bloques de alto os recomiendo que lo hagáis como mucho cuatro, ¿vale? Y que siempre le deis aquí como un pequeño peldaño hacia arriba. Más que nada porque si los sin se mean para que no caiga hacia abajo, ¿vale? Y no llenen todo esto de porquería. Aquí, por ejemplo, esto está mal hecho. ¿Vale? Porque tenemos cuatro. Y aquí tendríamos tres. ¿Vale? Entonces esto estaría un poco mal. Eh, habría que modificarlo, ¿vale? Que esto, pues, poco a poco lo vamos a ir modificando El cuarto, o sea, lo vamos a dejar para el techo Y esto, pues, que vayan ahí ir excavando Y que le den máxima prioridad, más que nada porque es que se, se nos van a morir, ¿vale? Ahora mismo, mira, hemos conseguido algo de comida Pero por el resto, como no nos demos prisa, es que se nos mueren Entonces, lo voy a poner a máxima prioridad para que vayan a ir excavando Ahora es súper rápido y esto de la temperatura lo voy a ir quitando pues nada, la electricidad me gustaría quitarla toda de aquí y este este almacenaje me gustaría también de modificarlo más que nada porque ahora mismo es que está un poco mal hecho entonces vamos a intentar de mejorar todo lo que podamos en el sentido de alimentación y almacenaje y ya una vez que hagamos todo eso nos ponemos con la electricidad, ¿vale? Que ahora mismo, de momento, pues... Eh, la electricidad la estáis viendo aquí Y no es que tengamos mucha, ¿vale? esta por ejemplo, estas baterías Aquí no sirven de nada porque es que no, no almacenan ninguna energía, ¿vale? No es capaz de, eh, el cable de suministrar energía hasta la batería, ¿vale? Entonces tendríamos que modificar esto eh, Esto sí que lo voy a ir quitando ya para que lo vayan demoliendo y, y así tenemos más materiales a ver si me pueden ir excavando aquí o sea, eh, recogiendo cositas y de mientras pues que me excaven todo esto esto sí que lo voy a bajar a prioridad más que nada porque es que no no me es necesario ahora mismo mmm, esto por ejemplo lo voy a poner acá, a, a que lo vayan recogiendo y nada chicos, eh, espero que os esté gustando la serie, de verdad, que les deis un fuerte apoyo eh, para que os traiga más contenido eh, próximamente. Y de verdad que muchísimas gracias por todo el apoyo que está teniendo el canal, que ya somos más de 3.350 eh, suscriptores. Y próximamente, seguramente esta próxima semana, os traiga el vídeo que os prometí de los canales, de o sea, vuestros canales, ¿vale? Que voy a echarle un vistazo. Y eh, quiero que también tengáis muchos subs como, eh, como yo tengo ahora mismo, ¿vale? Para que todos pues, podamos crecer poco a poco. Eh, vale, ahora mismo es ha hecho de noche y tenemos a dos sin trabajando. Entonces, eh, la electricidad sí es verdad que se la voy a bajar un poco. Más que nada, para que no estén aquí agotados. Y vale, todo esto ya lo hemos demolido. Perfecto. A ver, las prioridades. Con el botón de prioridades sabéis que... Um, o sea, las construcciones, por ejemplo, que tengáis. Las prioridades que, te, que tenéis ahora mismo la podéis subir, ¿vale? Yo ahora mismo esto lo tengo al 5. Lo vamos a poner al 9 para que se le dé un poco de prisa. Y ya pues podéis ir eh, modificando todo lo que tenéis aquí, vale. Eh, yo ahora mismo, pues por ejemplo, tengo solamente seleccionado esto porque lo vayan recogiendo. Pero tenemos muchísimas más cosas que recoger, por ejemplo todo esto de aquí. Eh, mi prioridad ahora mismo, sinceramente, es la comida, porque estamos muy mal de comida, tenemos cero eh, calorías, vale. La comida se um, pesa en calorías en este juego y, y estamos muy mal, vale, porque si, o sea, los sin esto pueden comer de todo. Ahora mismo, como uno o se nos queda sin calorías por ejemplo, este ha comido. Eh, uno de ellos pues, puede morir. Este está en riesgo de, de que se me muera, ¿vale? La de Mima. Pero creo que han cogido algo de comida y por eso ya están están ya mejor, ¿vale? Entonces, eh, tiene pinta de que han comido, ¿vale? Bueno, eh, aquí me gustaría de... Esto lo voy a cerrar. Ahí está. Me gustaría de investigar también las zonas de mira, esto es el, el mapa de investigaciones ¿vale? todo lo que tenemos completo pero nosotros nos vamos a centrar ahora mismo en, en este ¿vale? en lo de agricultura para tener eh, comida porque ahora mismo hasta que no tenga yo lo de la agricultura, lo de la granja esta ¿vale? que esto es como para hacer el invernadero pues no podremos avanzar muchísimo en la comida y nos vamos a morir entonces voy a cerrar todo esto y esto pues espero que me lo estén construyendo perfecto lo están ahí construyendo ya y también otra cosa que voy a quitar ya que vamos a hacer la habitación en condiciones van a ser todo esto que lo vamos a demoler y esto es fuera vale Tener en cuenta que esta es también la primera base que nos estamos haciendo en este mundo. Eh, poco a poco, pues cuando tendremos más. O sea, cuando tengamos más recursos, pues, iremos eh, haciendo muchas más bases. Porque todo esto, o sea, todo lo que está aquí en negro ahora mismo hay que descubrirlo, hay que descubrir los geysers, hay que descubrir también la superficie. Eh, por ejemplo, aquí estamos viendo ya algunas zonas. Esto pues tendremos que limpiarlo todo para intentar conseguir un bloque. Y poco a poco, ¿vale chicos? Que este juego, ya os digo yo que es eh, para echarle eh, bastantes horas. Y, y nada, poquito a poco, ¿vale? Vale, vamos a ver también qué es lo que nos dan. Eh, nos han dado un logro, tenemos varios logros conseguidos. Y os voy a enseñar el proceso que tenemos hasta, hasta ahora de construcción, ¿vale? O sea, eh, si me deja. Esto es lo que llevamos hasta ahora, eh, por ejemplo hoy Y pues más o menos las calorías No es que vayamos muy bien, pero bueno eh, Ahí vamos Vale, ya tenemos más o menos las zonas limpias Voy a quitar todo esto de aquí también Para que me lo vayan quitando y, y voy a ir a, eh, No tengo todavía los bloques de calor Que eso es muy importante Vale los sim, el sin que me toca no lo he mirado. Mira, tenemos también la posibilidad de que nos den una, una criatura, ¿vale? Que de momento no la voy a coger. Y eh, después tenemos. Eh, vale. Tenemos tres sin. Que este, pues, roncador. Este nos va a despertar a los sin que tengamos. Vale, perdonad, chicos, que haya hecho un pequeño varón. Eh, pero ya estamos de vuelta, ¿vale? Eh, estábamos por aquí, que habían eh, dormido esta gente O sea, un parón para vosotros, pero yo me he ido a comer de todo, ¿vale? <risa> eh, no lo habréis notado en el vídeo eh, Bueno, estábamos por aquí, ¿vale? Habíamos visto los sims, pero no íbamos a conseguir ninguno todavía Más que nada porque... Eh, o sea, este no viene bien porque es arte Pero este, por ejemplo, es roncador Y tiene topo manos, pero eh, no lo voy a conseguir todavía, ¿vale? Hasta que no nos recuperemos un poco más de calorías Porque ahora mismo es que estamos un poco mal De comida Y tenemos muchos sin Esto sí que me lo limpien ya Porque como se nos atore El baño entonces nos van a ir Creando ahí suciedades Y, y es malo para nosotros ¿Vale? Eh, ¿Qué más? Eh, ya que tengo todo esto Esto también lo voy a quitar ¿Vale? Lo vamos a demoler Que no lo quiten y vamos a hacer una zona de habitaciones aquí ya eh, en condiciones, ¿vale? Entonces, os recomiendo que pongáis eh, un bloque de aire aquí y la puerta. Si queréis, para más comodidad, eh, ponéis doble puerta. Las puertas que estén abiertas, ¿vale? Para que puedan eh, pasar el aire. Pero nosotros de momento lo vamos a poner así, ya que tenemos los bloques de respiración, ¿vale? Para que pase bien el aire y fluya. Vale, eh, esto también que me lo vaya quitando. Era de momento, pues bueno, vamos a algo de calorías, pero tampoco muchas, ¿eh? Así que no nos podemos distraer porque al final pues vamos a morir, como sigamos así. Eh, vamos a hacer otra... Eh, a ver, voy a hacer los dormitorios, ya que los tengo por aquí. Vale, eh, eh, eh, eh. ¿Dónde estaba...? A ver, que no me acuerdo ahora dónde estaban los dormitorios. A ver, aquí. No, aquí no. Mm, mm, mm. Vale, las camas, ¿vale? Vamos a ir poniendo dos camas. Y aquí vamos a hacer el baño. Entonces. Eh... Vamos a poner otra... Vamos a hacer un baño aquí. Baño ya profesional, ¿vale? Con su duchita la, la ducha que la voy a poner justo aquí Esto que me lo demuelan, ¿vale? La, a ver Que me demuelan esto Y vamos a ir poco a poco haciendo aquí un cuarto, ¿vale? Un cuarto con su cuarto de baño Para que puedan eh, hacer sus necesidades vamos a ir eh, ¿Qué más podemos ir haciendo a ver eh, de momento esto no lo vale aquí no tiene respiración porque seguramente hayamos eh, todo esto lo voy a cancelar vale eh, aquí tienen los cuartos de baño, eh, las habitaciones si la queréis ver ahora mismo pues mira tenemos estas de aquí que está el gran salón que tenemos aquí las mesas con su comedor y aquí tenemos los barracones, el cuarto de baño que de momento pues no lo, no lo tenemos listo. Entonces, eh, este también va a ser una zona de, de habitaciones, ¿vale? Van a haber dos, dos sims por cada habitación. Y pues bueno, pues poco a poco pues lo vamos haciendo. Vamos a poner dos baños, una ducha, sí, eso sí que vamos a hacer solamente una ducha. Y después dos baños, ¿vale? Para que puedan ir haciendo su necesidad. Entonces, eh, de momento pues voy a poner aquí los tubos para que se vayan poniendo. Y nada, vamos a cerrar la habitación por este lado de aquí. Aunque sea eh, ahí, ¿vale? Esto lo voy a quitar y voy a poner bien la habitación. Todas las habitaciones se van a quedar como esta. Eh... Vale, lo voy a poner aquí Y esto lo voy a cancelar y la voy a poner también en el centro Entonces, eh, vale Ahí estarían las dos y ya pues podemos poner bloques de escultura para que los sim vayan eh, haciendo su trabajo eh, Esto también lo voy a quitar, vale Para poner bloques de aire y así pues poder eh, poner ya la puerta y aquí tener un, una habitación y aquí tener su cuarto de baño. Que de momento pues no la tienen hecha, pero eh, todas las habitaciones la vamos a poner como esta. Entonces, eh, sí que estoy viendo que aquí a lo mejor la zona esta se nos ha quedado un poco pequeña. Porque eh, tendríamos que haber levantado un bloque más la habitación. Mierda. Eh, otro corte y volvemos, chicos. Vale, ya estamos otra vez de vuelta. Eh, se nos ha muerto un sin... Estoy viendo Se nos están muriendo dos sin eh, Se está, están petando, ¿vale? No tienen comida eh, Y tienen un hambre que, que no vea Entonces, eh, voy a intentar conseguir comida Por este lado de aquí, si puedo eh, Esta habitación Pues sí que la voy a, a subir un poquito todo pues esto lo, lo voy a poner para que lo excaven Vale, aquí hay un montón de comida Así que, perfecto Porque podemos conseguir cositas Esto fuera también Y esta parte este bloque no quiero eliminarlo, por lo cual estos dos de aquí no los vamos a tocar. Pero esta zona de aquí sí, para que puedan subir y, y escalar por ahí. Esto sí que le voy a dar máxima prioridad. Tengo dos, tengo dos sin pero de momento tengo aquí a otro esperando, ¿vale? De momento pues vamos a seleccionar la del topo manos. Eh, vale, tenemos también prioridades... Por ejemplo, eh, a este que es mmm, agricultor, pues le vamos a subir eh, otro rango más, que lo vamos a poner también aquí, porque este ya tiene la, la habilidad super, eh, o sea, subida entera, ¿vale? Entonces nada. Y a este le vamos a dar eh, la prioridad de, de arte, ¿vale? Entonces ya tendríamos ahí los tres sin. Y el, se nos han modificado, ¿vale? Han, han cambiado, han hecho otra otra modificación. Y aquí después los sin se nos han modificado. Vale. Eh, este se nos tira pedos, pero tiene pulmones de acero. Y puede cocinar y cuidar. Entonces nos vendría bien. Después tiene este que también puede limpiar. y puede criar. Pero es poco constructivo. Y tiene los, un brazos fofos. Pero también tiene lo del topo manos. Que nos viene bien. Eh, este tiene lo de Gurumet, que nos va a hacer mejores comidas Pero después Roncador y nos va a despertar a todos los sin que tengamos alrededor Entonces, eh, para poder... Mmm, poco constructor... Poder, no puede, este no puede realizar las tareas de construcción Vale, eh, y esto, que es lo que es? Esto es como otra criatura Que de momento no voy a coger Voy a esperar a ver si se nos reinician los sin y, y ya está, ¿vale? Entonces, nos vamos a hacer... Esto sí que sí, sí lo voy a poner en máxima prioridad. Creo que tengo algo más de máxima prioridad, pero no sé ahora mismo el qué. Eh, a ver, inanición 3. Vale, se nos están muriendo de, por falta de comida, porque no tienen no tienen comida. Eh, los otros dos no sé dónde están, eh, pero a ver si pueden venir a echar una mano Vale, están ahí dormidos eh, Porque son de distintos ciclos, ok Vale, toda esta zona de aquí sí que la voy a, a subir a esta altura, a este bloque vale. Sé que ahora mismo no queda eh, parejo Que es un bloque más a, a lo que tenemos aquí abajo, vale no, eh, no concuerda Porque aquí la zona esta la he hecho un poco más pequeña Así que voy a... Antes de hacer nada aquí, ¿vale? Antes de que me hagan cualquier cosa aquí que yo no quiera. Voy a intentar subir esta zona un pelín más para arriba. Y así ya lo tenemos las dos iguales. Mira, aquí tenemos un sim que se nos ha muerto. Ahí está eh, el sin Que cada vez que pasen por aquí pues, van a tener eh, como menos ganas de trabajar y todo eso. Pero bueno. Y esto sí que sí que... Eh, todos los duplings están mu están muertos. Eh.